para nosotros la base del helipuerto es algo también muy importante porque aparte de que, de que son puestos de trabajo que nos hacen falta pues mucho en estas zonas como hablamos, pequeñas donde, donde apenas eh, la gente podemos trabajar pues eh, eh, aparte de eso eh, lo que os digo pues, pues también nos viene muy bien pues, tener ahí la prevención tan cerquita de casa, ¿no? puesto que nuestros montes o sea, también nos sentimos más seguros teniendo teniendo ahí nuestra base, como, como ya llevamos varios años teniéndola aquí en Corduente. Muchísimas gracias, eh, presidente, por hacer realidad que los centros de interpretación, que son un auténtico motor de desarrollo para las zonas eh, rurales, vuelvan a estar eh, en, en, en apertura. Haces muy bien, en, además, poner de manifiesto hasta qué punto es necesario que la primera seguridad... ...con la que hay que contar y por la que más merece la pena trabajar... ...es la de los propios trabajadores, obviamente. Es más, de su propia seguridad depende la seguridad del resto... ...porque lo uno va enormemente relacionado con lo otro. Y realmente el mejor homenaje que se podía hacer a, a todo el servicio... ...y por supuesto a los que ofrecieron su vida es sin duda ninguna haber convertido este servicio en la comunidad autónoma en una referencia nacional muy destacada, muy importante creo que tendremos una buena noticia en abril espero, la deseo muchísimo porque estamos peleándola muy bien y sobre todo el consejero para poder albergar en la comunidad autónoma, concretamente en Guadalajara es la ventaja de estar en el centro de España pero la ventaja sobre todo de ser una gran referencia ¿eh? si ahora en abril, Terminando siendo los destinatarios del gran centro nacional de lucha y de prevención contra los incendios forestales, si terminamos teniendo ese centro como muy ampliamente aspiramos y con bastante expectativa, en buena medida, vamos, en buena medida no, de una manera muy definitiva ha sido por el prestigio y la referencia que ha alcanzado Enfocar y todo el servicio. Vuelta. Hoy ya no solo los pueblos de la cabecera pueden contar con financiación y con abastecimiento, sino que muchos de los municipios que ven pasar o veían pasar el agua y sin embargo luego necesitaban cisternas para poder beber en verano, muchos de esos municipios ya también van a poder eh,